Hola a todos, y bienvenidos. Esto es un, un vídeo para. Bueno, no sé si para YouTube o para dónde va a acabar este video, no tengo muy claro. Creo que voy a intentar probar un nodo de. de Pertube, alternativa libre y federada a, a YouTube. Pero bueno, bueno, esto en general es un vídeo de Mi nombre es serjor Y hoy quería traeros un, un cachito de No Man's Sky eh, jugando jugando en linux por supuesto y, y funcionando bajo bajo proton eh, la verdad que el tema de proton wine y todo esto es algo que en genera bastante eh, conflicto interno vale no estoy muy a favor de, de wine siempre lo he dicho me parece que es un proyecto, eh, un proyecto acojonantemente brutal eh, técnicamente es, es una una barbaridad, eh, como, bueno, pues como los que hacen emuladores de, de otras consolas y demás, me parece que es un reto técnico brutal, pero que eh, de alguna manera daña a la comunidad sí o sí, ¿vale? Es una, es una arma de doble filo con el que hay que tener muchísimo cuidado, entonces eh, no sé no, realmente reconozco que no, es, no me siento de todo cómodo usando Wine, no usando Proton. La diferencia entre Proton y Wine es que, usando la Steam, si juegas con Proton cuenta como que estás jugando bajo Linux, ¿no? Pues bueno, eso puede ayudar a, a mover alguna estadística en alguna empresa y, y, que, y que alguien se plantee llevar al traernos una versión nativa de su juego. Bueno, eso es filosofar un poco eh, qué pasará con el tema del juego nativo Linux en Steam y demás. Está todavía por ver. Ahora lo que sí. No Man Sky en Linux. La verdad es que el juego va francamente bien. Se solamente tiene un pequeño problema. A ver si, si yo puedo encontrar un Kit, vale. Eh. Eh. A ver si sale... A ver si no sale... Vale, vamos a hacer una cosa... Vale, me va a dejar mal el juego, y vale, igual ya lo han corregido en la última versión de frutón. Y es que funcionando con... Salgo de aquí. Pues no sé salir de aquí, con el teclado. Por otro rato estoy jugando con el... Igual yo no soy capaz de reproducirlo. Vale, el caso es que cuando quieres... Y bueno, pues resulta que lo no han corregido, qué fuerte. Lo que me pasó el primer día hace una semana así, eh, intentando jugar con el teclado de ratón, es que los, los simbolitos del, del teclado, de las, de las teclas, no se veían, ¿vale? Se veía un cuadrado en blanco y no se veía absolutamente nada. Entonces no sabía que tenía que utilizar y empecé a usar, creo que empecé a usar el. el. el base. En mi caso ahora mismo. Tengo el Steam Controller en el salón y estoy ahora en mi habitación con el ordenador. Tengo aquí enchufado un. un. un. jo. Es el de la A360, no me salía el nombre. Tengo el mando de la de la 360. Entonces las. Las.. teclas, los botones, joder, no estoy expreso ahí están, son los de la 360, ¿vale? Incluso aquí arriba, pues, qué teclas son y la forma son los de la 360. Si enchufáis el del Steam Controller, pues se cambian al, al overlay del, del Steam Controller. Eh, está muy bien en ese sentido. Sí, eso que detecte el mando que estás usando. Y la única pega que le podía poner al juego. Resulta que ya la han corregido, así que pues, no voy a poder poner pegas en cómo funciona bajo el Linux, ¿eh? ojo, no al juego como tal al juego como tal Pues no sé qué no sé qué deciros Bueno, no esta es mi nave si no bueno, sepáis yo tengo gatos, y uno de ellos se llama se llama búho Y como no pues tenía que... tenía que nombrar al a, a mi bueno, a mi nave pues como se merece, ¿no? Con el nombre de los mis datos. Bueno, ¿de qué va normal sky? Supongo que todos habréis estado. sabéis, se enteraríais de que iba, iba normal sky en su momento. Cuando. cuando salió la de problemas que La de problemas que dio. Es que no tengo experiencia hacer dos cosas a la vez sí, perdido el de lo que os quería contar, estoy pensando en mi inventario y se me ha ido el mismo y... bueno. No mal sky entiendo que todos sois conscientes de... ah, vale. Que eh, cuando salió el juego en... Bueno, no me acuerdo si fue 2016, puede ser ya. El... El... El, ¿El acmerder que fue, la verdad, pues que... Juego callado para tantos memes como el, como el Sky, ¿vale? ¿Qué... ¿De qué se trata? ¿O ¿Qué hay que hacer en este No Sky Next? ¿Vale? realmente en el juego original, desde pues, esta super actualización, no sé muy bien qué... qué pasó, qué había que hacer. Supongo que lo mismo, eh, Crafting, Crafting, Crafting, GCT conseguir equipamiento, hacer gasteo y conseguir mejoras y más material para tener más gasteo, para conseguir mejores cosas para seguir mejorándolo, si igual quizás si no es un objetivo muy claro por lo que por lo que intuido el juego, la verdad es que no las me gusto. pero por lo que intuido el juego, si su premia de ¿Para qué, no? O sea, ya me he aburrido como no. de juego y ahora. Qué. Por ahora lo que me estoy encontrando es que el juego tiene una especie de. Tienes misiones, a ver si es la. A ver. Vale, bueno, tienes tu misión principal, es un poco rollo de RPG, pero muy, muy simplificado, ¿vale? No es un RPG. Tus misiones principales y tres misiones secundarias. Vale. Ya estoy aquí en una secundaria de, de este planeta. Me ha dado un tío y me ha dado misiones Panzer, que es básicamente matar gente, o sea, bichitos de la zona. Y bueno, en ello estoy. Tengo que buscar algún bicho para y del objetivo de la misión. Más allá de eso, creo que el juego no tiene nada. Creo que el juego le no aporta mucho más. Tiene que aportar más. Tengo mis dudas. ¿Te gustan los juegos Minecraft? No son Minecraft, ¿eh? Pero bueno, ¿te gusta Minecraft? Perfecto, este sea. Otro. Tu juego. Eh... ¿Te gustan los juegos con una cosa, misión clara por hacer? Este no sé es Yo soy de los que les gusta tener un motivo en los juegos. No ¿vale? me gusta jugar a juegos. Por ejemplo, tengo el Rust y no me gusta porque al final. Eh... y la gafa Entre que se resetean el, serv resetean el servidor. el que se, que se ve ahí en versito es una palabra que yo ya entiendo tiene esto. En el no se en la y el otro día estoy probando cuando juego con un amigo mío que lo tiene en Windows y funciona. O sea, si sí hay modo online y funciona de.. funciona muy bien. O sea, la verdad es que ningún problema. De hecho, fue muy curioso porque mi colega no nos queríamos jugar utilizando el audio de Steam. No puedo usarlo, no tengo, supongo, experiencia o algo por eso, A ver. Bueno, lo que os decía, que el otro día queriendo jugando jugar con. Con mi colega de que pues, Windows. El chat de Steam. El chat de voz de Steam no. no. no le iba. Me lo probaba ti por pasiva en Windows sí que le reconocía que estaba hablando. Pero. No sé el mapa de la zona, no sé cómo ver el mapa de la zona, pues, bueno, ya que estoy aquí, estoy jugando así. Ay que pena, bueno, pues lo probaré luego. El... Bueno, y eso, mira, la gente va la gente bien. ¿no? Ahí siempre me veo con detección. Bueno, lo que decía, no, no le funcionaba esto. El... el micro y tal entonces bueno ya poco menos que habíamos desistido y vamos a jugar por pues no si pues al final vamos a utilizar telegram o ¿no? lo que íbamos a utilizar como un chat de voz alternativo y resulta que, que estando dentro del juego el juego chat de voz o sea el acá vamos utilizar jugar utilizando el chat de voz de la, de la... Porque está guay, Un o sea, en el barco... con amigos o... que invitar a mis colegas y como que la lista está que sigue en esto. Está bien. Pero... No es una elite de Tangeros. Me hubiera gustado. Que fuera persistente para... para todo el mundo y no solamente para... O sea, es persistente en tu partida y si te conectas con... En la partida de otro colega, otro... se ven los... me he dicho que reinicie pero aquí han cambiado cosas, ¿eh? porque gráficamente se ve mejor que otros días. ¿no? Igual es también igual que claro, no he jugado no he jugado en serio al juego desde con la versión nueva de o es posible una noticia nueva. Bueno, he eh. hecho desde el otro... desde antes de la versión anterior del en el juego. Pues no, los cambios visuales no estaba seguro. No sé si estoy seguro de si son... ...con el cambio que he hecho ahora... Oh, oh. Si he tenido algún él Ya os digo, tampoco sabría decir si es por. por el OBS o. Porque. A ver. Estamos utilizando por. que... les pues quitemos los recursos a esos... a esos últimos, ¿vale? Entonces, si nos ve rasteando, pues... ¿Qué, qué haces, chaval? ¿Narite narites, ni idea de lo que son los ¿vale? O sea, se, solo sé se que cogerlos y no todo that Bueno, el caso es que los materiales se consiguen así. Puedes bajar hasta lo que quieras y consigues no, la... extrayendo los materiales. Sigo subiendo el nivel del... El, del... de herramienta de extracción, pues bueno, vas más rápido, puedes conseguir más cosas. Voy a ponerle la cantidad y que eh, no a no, no, no estar todo... De tiros, ¿no? O sea, si no lo detienes, no... He subido aquí porque por aquí había puesto el camión. Me ha jurado que salía el aviso de. Yo sigo esperando algo porque... No lo saco yo, a la frente. Las he hecho muy Mate. las materias que tenía la nave. de Linux es un que tengo muchísimas muchísimas ganas y estaba a la detrás de él le estuvo salido oferta así que así que me lo pillé y la verdad es que el rendimiento de Linux es tremendamente bueno eh... ahora he visto algún otro tironcillo pero eso yo diría que es cosa del de OBS es, de estar grabando porque jugando sino normal no es, es la primera vez que los detectamos igual es también porque la nueva versión de, de proton que al final no deja de ser una beta pues bueno, tiene, sus, tiene sus cosas buenas pero también sus cosillas malas eh, y sin más esto ha sido esto ha sido no manes eh, que para el no os recordamos que tenemos nuestra web cuando tenemos eh, nuestro grupo de, de telegram también tenemos un grupo de discord no lo frecuentamos mucho pero gracias a a, a los bots de, de matrix que es una red social que eh, no es oficial pero yo particularmente uso algo más que, que discord pues bueno tenemos integración entre discord y matrix así que si escribís en una de, los dos, en una de las dos comunidades pues eh, aparecerá la otra y, y os atenderemos encantados y nada más eh, si si sí, me acuerdo de dejar el, el link de referidos para Hammer Bandel. Si hacéis alguna compra a través de nuestro link de referidos, pues bueno, nos llega unos centimillos que siempre se agradecen de cara a pagar el hosting de, de la página web. Y también en la página web podréis encontrar un enlace a PayPal por si queréis hacer una donación directa. Pues agradece muchísimo más, la verdad. Y poco más. Eh, si tenéis algún comentario, eh, pues. No dudéis en, en dejárnoslo. Eh, iba a decir, bueno, sí, lo voy a acabar diciendo: like para si os ha gustado, dislike si no os ha gustado. Creo que eh, el botón de no me gusta existe para algo y hay que utilizarlo. Pero en caso de que uséis el no me gusta, por favor, dejarnos eh, por escrito qué es lo que nos ha gustado. Bueno, por escrito, un vídeo comentario, lo que queráis, qué es lo que nos ha, qué es lo que nos ha gustado para, que, para aprender y, y mejorar, claro. Eh, y esto es todo. Muchísimas gracias. Chao, chao.